¡Ohayo, nakamas! Aquí Boni, transmitiendo desde el Nuevo Mundo. Como me lo habéis pedido mucho, al fin vamos a tratar el tema de debate. Lunami versus Sanami. En este caso, iré exponiendo argumentos del shipeo de Sanji por Nami y contraargumentando, comparando siempre con el Lunami, por supuesto. Pero antes que nada, quiero decir que este contenido no está hecho para ofender a nadie, simplemente para mostrar mi opinión y dar argumentos sobre una parte y otra. Si quieres ver mi teoría sobre el Lunami, tengo varios vídeos en mi canal que podéis ver arriba y también en la descripción. Próximamente también haré más vídeos sobre el tema, como escenas en películas y comparaciones con otras parejas. Podéis dejar también sugerencias en los comentarios. Ahora sí, vamos con el vídeo. Rubios con pelinaranjas hay muchos Nakamas a favor del Sanami que argumentan que Sanji y Nami deberán estar juntos porque Koala y Sabo lo están y son naranja y rubio. Y eso no tiene nada que ver, Nakamas. Además, nos ha confirmado la pareja de Sabo y Koala. El comportamiento que tienen Sabo y Koala es más parecido al de Luffy y Nami. Lo podemos ver en distintas situaciones que estaréis viendo en pantalla. Próximamente haré otro vídeo comparando con otras parejas, así que suscríbete Nakama y dale a la campanita para no perdértelo. Me parece insuficiente el argumento del color del pelo, pues Sabo y Luffy son hermanos. Podríamos girar el argumento diciendo que a los hermanos les gustan las pelinaranjas. Sería igual de absurdo, sobre todo porque a Ace también le interesa casualmente una chica de pelo naranja como se pudo ver en la novela, que escribió el propio Oda. Y encima Luffy y Ace tienen el mismo color de pelo, negro, si lo miramos desde esa perspectiva. Por lo tanto, Nakamas, en este caso, la correlación no implica causalidad. Dicho en otras palabras, una coincidencia no tiene por qué implicar que sea un argumento demostrado. Sanji salva a Nami. Sanji realmente salva a todas las mujeres. Salva a Nami igual que salva a Nico Robin, por ejemplo. Es decir, la reacción de Sanji es exactamente igual. De todas formas, hay muchas escenas que Toei ha cambiado o exagerado y que vamos a ver, pues al final el anime no es una copia, sino una adaptación del manga. En esta escena de aquí, Luffy coge el té y lo bebe, mientras que en el anime aparece gritando, algo que no tiene mucho sentido. En el arco de Wano, cuando Sanji recogió a los muigwaras para llevarlos a tierra, Toei Animation inventa toda una escena romántica en la que Sanji sujeta a Nami. Veamos la escena original del manga. Mmm, ¿dónde está Nami? Oda realmente la dejó totalmente fuera de la escena todo el tiempo, por lo cual esa escena no es real. Ni siquiera tiene un diálogo con Sanji, no sé la razón por la que hicieron eso los de Toei, supongo que por fanservice, porque esta no es la forma en la que se muestra el romance en One Piece, por lo que en su momento se sintió un poco fuera de lugar. Por no hablar de otras escenas como en la que aparecen Nami y Sanji en el propio barco cuando realmente en el manga está con Brooke. O por ejemplo cuando Kaido les lanza el boro breath. Por otra parte, Sanji es un espíritu libre que anhela y se preocupa por las mujeres por igual, como él mismo dijo. Y Nami no es una excepción a esto. Y voy a poneros un ejemplo de un capítulo reciente. Si no estás al día en el manga, te aviso que, aunque sea pequeño, es un spoiler. Estás a tiempo de saltarlo. Como podéis ver, esta sigue siendo la opinión de Sanji sobre las mujeres. Las ama a todas, no solo a una, a todas las mujeres o ladies del mundo. Y aquí Nakama, puedes decir que es codicioso con las mujeres, pero así es Sanji y así lo conocemos. Aquí, por ejemplo, podéis observar algunos momentos del manga que muestran que él no se siente particularmente atraído por Nami, sino que también va por Robin en el propio barco, pero ambas lo evitan o lo ignoran directamente. Y no solo con Nico Robin o con Nami, sino con muchas mujeres de One Piece. Sanji también cambia rápidamente cuando otra mujer está a la vista y Nami realmente no se molesta en absoluto por ello. Aquí podéis ver ejemplos de cómo Sanji está pensando y motivándose con otra chica, como por ejemplo es la princesa Didi, y dice que seguramente estará hablando sobre él. Mientras tanto, Nami está tranquilamente hablando con Chopper, Carrot y Luffy sobre las noticias del periódico. Nami mira a Sanji en los colores spread. La verdad es que solo hay dos colores spread donde está claro que se miran mutuamente. Pero hay muchos más colores spread donde se miran Luffy y Nami, entre otros Nakama también. Un porcentaje tan bajo de miradas, solo he encontrado dos. Y más dentro de los colores spread no es un argumento lo suficientemente sólido. Sanji coge en brazos a Nami y ella le sonríe esta Nakamas es una escena muy famosa que mucha gente del Sanami adora y argumentan casi todo el Sanami con esa imagen la verdad es que eso solo pasa en el anime la parte en la que Nami sonríe a Sanji mirándolo, ya que Nami realmente en el manga no mira a Sanji, además tanto en el manga como en el anime sale justo después la cara de Pudding celosa de la escena, lo que justifica la razón de las posturas y el fondo ya que en One Piece el romance no se representa de esa manera, es un gag cómico de Oda, dado que la gracia está en Pudding, eso descarta el romance de la escena. De hecho, es una escena muy similar a la de Nami cuando Reiju besa a Luffy. Pues al igual que Pudding en esa escena, se lleva la mano a la cara y además se sonroja. Portadas de Nami y Sanji con maletas. Hay dos portadas en las que aparecen Sanji y Nami respectivamente con una maleta, por separado. Los shippers del Sanami utilizan esto como un argumento, pero realmente no tienen nada que ver entre sí las portadas. La primera es la del capítulo 124, en la cual Sanji sostiene un maletín con la frase The Secret. Referenciando evidentemente a su secreto familiar, ya que es un príncipe del Yerma Double Six. Aparece yéndose porque es lo que ocurrió en Whole Kate, de hecho. Se fue de la tripulación se despidió de los Muiwara, Y su gesto es un gesto serio. Ahora bien, veamos la portada en la que aparece Nami, es la del capítulo 232. Ella está en un paisaje totalmente diferente al de Sanji. Se supone que no se dirigen al mismo lugar ni en el mismo transporte. No sostiene la maleta en su mano, como sí que hace Sanji. En su maleta no aparece ninguna frase como The Secret. Además, la expresión en la cara de Nami es relajada e incluso algo sonriente, lo que contrasta mucho con la del cocinero. En su maleta, como digo, no aparece tampoco ningún número, como en la de Sanji, que sí que hay un código. Hay personas que dicen que Nami lleva un cigarrillo en la boca, pero al hacer zoom, lo que tiene en la cara son tiritas. Además, Nami ha dejado claro que no le gusta el tabaco, lo dejó caer en Panhazar cuando Sanji estaba dentro de su cuerpo. Además, el cartel de Nami pone WHEREVER. O sea, donde sea, válgame la redundancia. Y en otro color spread aparece Nami también con el pulgar hacia arriba y el Luffy pone hasta el final del mar. Igual que se hace referencia a ello en una portada de la Shonen Jump. Por último, el nombre del capítulo 232 donde aparece Nami con la maleta es el hombre de los 100 millones. Y ese es Luffy, porque en ese momento tenía esa recompensa y fue a luchar contra Bellamy. Por lo que en realidad tendría que darle las gracias por darnos otra pista más del Lunami. Outfits conjuntos Algunos shippers del Sanami dicen que estos han llevado outfits conjuntos. Dicen que ocurrió en Zou, cuando no hay el más mínimo parecido, ni en color ni en forma. Y en Whole Cake, cuando Nami se cambia el vestido y se pone uno blanco el cual no es el mismo tejido ni pega nada con el traje de Sanji. Solo se parecen en el color, ya que el traje de Sanji es de boda igual que el de Pudding. Sanji va a juego con la princesa del chocolate, no con Nami. Por otro lado, Luffy y Nami sí que han llevado outfits conjuntos, tanto por el color como por la forma y el tejido. En el mismo Whole Cake ocurrió dos veces, y en rosa con las flores, que lo expliqué en mi anterior vídeo que os dejo arriba. Símbolos clave, Mugiwara y Corona. El sombrero de Luffy tiene un significado muy especial para él, como bien se recalca al principio de la serie, pues es su mayor tesoro. Representa su relación con Shanks y su sueño de ser el rey de los piratas, de ser el hombre más libre del mundo. Que Luffy le dé a Nami su sombrero varias veces para demostrarle la confianza y el respeto que le tiene y el hecho de que sea la única Nakama de su tripulación que lo haya llevado puesto es muy clave en su relación. Lo mismo ocurre cuando Nami lleva puesta una corona en muchos colores PRED. ahora trataremos ese tema. La corona de Nami. Se ha popularizado entre los fans del Sanami decir que Nami no es la única moiwara que lleva corona en los colores pret que hace Oda y sin embargo solo pueden poner 5 ejemplos concretos que no son representativos y a continuación os explicaré por qué. En el caso de Usup, es una remasterización que hizo Oda del primer color spread de todos pedido por los fans. Más nunca se supo de su corona, pero sabemos que es God Usup Nakamas, por lo que la corona ahí tiene su significado. El de Brook, por ejemplo, es demasiado obvio. Él es Soul King, o sea, el rey del Soul. Desde el Time Skip lleva una corona, no solo en el color spread, sino también en el anime. Y es porque es un idol y como digo, su seudónimo es Soul King. Su corona simboliza la fama Ahora el de Chopper El ejemplo que pone no es de un color spread del manga Fue por el aniversario del anime es decir, también hay un episodio especial del anime que es relleno, es decir, que lo creó Toei Animation, en el que representa a Chopperman, que es un superhéroe. De hecho, el color spread del capítulo 405 es una referencia a ese mismo episodio. Su corona simboliza su heroísmo. Además, Chopper fue considerado un héroe en Zoo por salvar a los Minx. y en Zoo lleva esa corona, por si no os habéis fijado. Ahora vamos con el de Nico Robin. Está sacado de ese mismo episodio especial, el 405, que se publicó el 31 de marzo del 2006 y el personaje de Robin es un villano que quiere conquistar el mundo y su corona simboliza la ambición por conquistarlo. Deberíais ver ese episodio porque fue un rellano, como digo, inventado por Toei en el que le pusieron la corona a Nico Robin y Oda solo hizo una ilustración basada en ese corto. El de Frankie, ya por último, sin palabras ya que ni siquiera es una corona, es una simple chaqueta con un estampado de corona que no significa nada especial más que el aniversario del anime. Antes de publicar un contenido, sobre todo tan polémico, hay que asegurarse muy bien de investigar antes y no hablar desde una opinión sesgada a Nakamas, porque por mucho que nos guste algo, hay que investigarlo bien. Además, si realmente la corona o el sombrero no significan nada, no sé cómo pueden entonces justificar esta portada de Oda sobre las heroínas de One Piece, pues esta es una novela que salió, que escribió el propio Oda, y la portada está sacada de otro color spread que hizo el propio autor Nami abraza a Sanji otros también sacan las imágenes de Nami cuando abraza a Sanji al volver al Thousand Sunny. Y es que no fue Nami, sino todos los que fueron a abrazar a Sanji. Como cuando abrazaron a Nico Robin. De hecho, la escena es muy parecida. Lo único que cambia es que Sanji es un pervertido y ve a Nami con esos mismos ojos. Igual que lo haría y lo ha hecho en el pasado con Nico Robin, con Violet, con Pudding y con todas las chicas de One Piece. Si hubiese estado ahí Nico Robin, hubiese actuado de la misma manera. Oda usa este gag cómico continuamente y además cuando Sanji reacciona así al ver a Nami, esta se aparta directamente, se ve en la propia escena. También tiene su significado especial, pues Sanji se había ido y Chopper, Brook y Nami se quedaron sintiéndose culpables y mal por su partida. Con lo cual cuando vuelve a Thousand Sunny, los tres se abalanzan a abrazarlo. Los Shippers del Lujan son Sanami y viceversa. Esto, Nakamas, no es del todo cierto, pues entonces las estadísticas deberían coincidir mucho más en cifras y no es así. Tenéis la fuente de todo en la descripción de este vídeo, pero básicamente utilicé la herramienta de Google para medir las palabras clave, Google Trends. Hay personas que usan el argumento de que hay más personas que apoyan el Sana o el Luhan o directamente hacen encuestas dejadas en su comunidad. Me parece un argumento con poco valor, pues una cosa es lo que les gusta a los fans y otra la realidad. Pero lo cierto es que Google es mucho más fiable, analiza la información de todo el mundo durante un periodo muy largo de tiempo. Y buscando los términos, la gente apoya mucho más el Luna que cualquier otro ship a lo largo de los años. Sin embargo, fuera de eso, me parece absurdo apoyar a ambos ships, me refiero al Luhan y al Sanami. Pues el Luffy por Hancock se parece mucho más al Sanji por Pudding, pues Pudding va detrás de Sanji igual que Hancock hace con Lu y ambas se quedaron en sus respectivas islas. Pero creo que sea porque apoyan el Luhan y el Sanami juntos. Creo que es porque tanto Sanji como Hancock son unos Sims sin ofender, simplemente es literal el significado de la palabra, ir detrás de alguien sin que esa persona esté interesada por ti. Ambos son Sims y tanto Luffy como Nami pasan olímpicamente de ellos. Creo que a algunos os gusta mucho el amor platónico, pero eso no va a ningún lado al final, creedme. Términos San y Kun. Muchas nakamas argumentan que el hecho de que Nami y Sanji utilicen apelativos formales como el San o el Kun demuestra que hay una relación especial entre ellos. Por un lado, Sanji llama con San a Nami y con Chan a Robin como un gag cómico. Pues en la cultura nipona, a las mujeres menores puedes llamarlas con Chan, pero a las mujeres que son más mayores que tú, por respeto, debes decirles con el apelativo San. Y Sanji lo hace al revés con Nami y Robin. Esto se ve en un SBS, ya que los seguidores le preguntan a Oda el por qué de esto. Por otro lado, dicen que Nami llama a Sanji con el apelativo Kum porque tiene algún símbolo amoroso y para nada es así, ya que dentro de la propia serie, Pudding llama a Sanji, Sanji-san, porque está enamorada de él, mientras que Luffy lo llama luffy Kum. Sanji-san. ¡Sanji! ¡Sanji! Pudding llamando a Luffy Luffy Kun, ¿será que está enamorada? Pues no, Nakamas. Oda utiliza el término San para representar el enamoramiento o romance de Pudding hacia Sanji, y no el término que usa Nami con Sanji, Sanji Kun, que es más formal, como llama Pudding a Luffy, Luffy Kun. Intercambio de cuerpos en Pan Hazard. También argumentan que Nami y Sanji estuvieron en el cuerpo del otro, en el arco de Panjazar. Pero lo mismo pasó con otros Muyiguara, no es un argumento sólido. De hecho, Luffy fue a salvar a Nami, que en ese momento estaba en el cuerpo de Frankie, y Nami les dijo a los enemigos que Luffy, no Sanji, y no nadie más de la tripulación, sino Luffy, la iba a salvar. Posteriormente, Nami y Luffy son los que hablan con Trafalgar Lowe sobre la alianza, para que veáis la importancia de Nami ahí, que es la única Muyiguara que estaba cuando Luffy habló con Low sobre la alianza. Nami quería ir a salvar a Sanji en Zou Nami fue a Whole Cake por lo mismo que Chopper y Brooke, porque los tres se sentían igual de culpables por no haber podido hacer nada para evitar que se fueran. De hecho, Chopper y Brooke se llegan a poner muy sentimentales con el tema y quieren ir a toda costa. Al final, Sanji se supone que es el protagonista del arco de Whole Cake. Todo gira en torno a él e incluso en la canción del final se hace referencia a su romance con Pudding. Es como lo que sucedió con Nico Robin en Water 7 y en His Lobby. De hecho, al final, Nami abraza a Robin igual que... Que pasa en Whole Cake con Sanji. Además, hasta que Luffy no le pregunta por Sanji, Nami está feliz de ver a Luffy en Zou y va a abrazarlo directamente con una sonrisa. Similitudes en recuerdos hay nakamas que argumentan que Nami tuvo recuerdos iguales a los de Belmer en el pasado por Sanji en Zou ya que Sanji sonrió mientras se iba igual que hizo Belmer con Nami y Nojiko. Pero el propio Sanji también vive escenas similares con Luffy en Whole Cake. Sanji va a llevarle la comida a Luffy igual que hizo de pequeño con su madre. En ambas escenas está lloviendo. En ambas un perro hace que se le caiga la cesta. Y tanto Luffy como su madre se comen igual los alimentos y dicen que está todo muy rico con una sonrisa. Hay otra escena también de un paralelismo con Sanji del manga que, si no lo sigues al día, pásate al capítulo siguiente. Y es que Sanji recuerda su infancia cuando rescata al ratoncito de la geisha, en Onigashima. Por lo cual, que haya similitudes en recuerdos no significa que haya ningún romance. Es un recurso que Oda utiliza a menudo. Oda y los ships. Oda ha elegido y comentado junto a sus editores unos fanarts que han hecho los fans del Lunami y del Sanami en Japón. Vamos a ver las diferencias. Aparte de que hay muchos más fanarts del Lunami que del Sanami que comenta Oda, aquí podemos ver algunos. El primero tiene un comentario de Oda que dice lo siguiente. Nami lleva al capitán hasta los confines del mar. El segundo, en el que aparece Nami con un gran sombrero de paja, Oda comenta. Un gran viaje lleno de tesoros Nami, implicando que el sombrero es también un tesoro para ella. Esto ya lo comenté en un vídeo anterior que os dejo arriba en la descripción. Además, en el SBS del volumen 97, Oda promocionó el spin-off de One Piece, que se llama Koisuru One Piece, es decir, One Piece enamorado, en el cual Luffy y Nami son novios y van al instituto. Oda comentó lo siguiente. El de la cabecera es Nakatsugawa Usup, el personaje del spin-off oficial Koisuru One Piece, ¿no? Espero leer cada nuevo capítulo cada semana. Aunque no tiene sentido tener un spin-off aquí con el original. ¡Sal de aquí! Oda, como siempre, con ese humor. Para quienes no lo sepáis, Koizuru One Piece es un spin-off oficial publicado por Sueisha con los personajes que salen en el encabezado del SBS, Por lo que Oda está aprovechando la oportunidad para promocionar furtivamente esa serie. Confianza y comprensión. Ahora vamos Nakamas con el plato fuerte del día. Este es el último punto y me parece muy relevante. Sanji Nakamas no entiende en absoluto los sentimientos de Nami. Desde el comienzo se ve como Sanji es incapaz de entender por qué Nami no se despide de su pueblo de manera cariñosa, como corresponde, mientras que Luffy dice que debe irse de la manera que ella desee. En el arco de la isla Yojin pasa lo mismo. Antes de ir en el pre-time skip, Sanji reacciona encantado y enamorado al imaginarse conociendo a las sirenas. Es un sueño de todo su vida, ya que a él le encantan las mujeres y las sirenas es una completa fantasía. Pero Sanji vemos que no se preocupa en absoluto por los sentimientos de Nami después de lo que pasó con Arlong, que él lo vivió de primera mano, mientras que Luffy la escucha y comprende al decir, sí, después de todo lo que pasó en tu villa. Esas son las palabras de Luffy, algo que seguramente Nami tenga muy en cuenta. Y al contrario que Luffy, por ejemplo, Nami tampoco comprende a Sanji. Esto se pudo ver en Hall Cake cuando Luffy es el único que sabe lo que siente Sanji realmente. Nami repudia a Sanji totalmente cuando ve que trata mal a Luffy. Ella quería ir a salvarle porque se sentía culpable y cuando vio que Sanji golpeó a Luffy y los trataba de esa manera, llegó a querer regresar al barco sin él. Mientras que Luffy no cesa en su empeño por tener a Sanji de vuelta y sabe que el cocinero está sufriendo en silencio. Si realmente Nami quisiera a Sanji tanto, ella habría dado todo lo posible porque volviera y no le hubiese dado un tortazo por tratar a Luffy mal, pues hubiese comprendido sus sentimientos. Le dijo al final Sayonara, es decir... Nakamas, adiós para siempre. Por mucho que le doliera, Nami comprendió que Sanji había pasado un límite. Os iré trayendo más contenido sobre chips y teorías próximamente, así que suscríbete para no perdértelos y dale like al vídeo si te ha gustado. Y activa la campanita para no perdértelo. Espero no haberme dejado nada en el tintero por comentar, pues hay demasiado que debatir. Aprovecho para recordar que todo lo que digo en este vídeo es con el fin de debatir y entretener, y no para ofender a nadie. ¿Qué opináis vosotros? Un abrazo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Ya Ana!